¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish. El día de hoy eh, vamos a enseñarles un tutorial para los teléfonos de Motorola, ¿ok? Como pueden observar, acá yo tengo un Motorola y pueden observar que está en el modo seguro, ¿ok? Vamos a intentar desbloquear nuestro teléfono. Y ahí, como pueden observar, varias funciones del Motorola se han desactivado porque se encuentra en el modo seguro, ok, les voy a enseñar cómo ustedes pueden eh, salir del modo seguro de su Motorola de una manera super fácil y súper sencilla, ok, gracias a nuestra herramienta y a nuestro software así que vamos con el video bueno chicos, para salir del modo seguro es muy fácil, ok, es muy sencillo lo único que tenemos que hacer en este caso es utilizar nuestra herramienta llamada Rayboot for Android la cual estará en la descripción del video Ustedes simplemente van a descargar la herramienta, la van a instalar en su computadora y van a registrar la licencia ¿okay? Una vez que ustedes obtengan la licencia ¿okay, del programa, vamos a ejecutar este software como administrador bueno chicos, ya aquí tenemos el programa abierto, ejecutado, ok, aquí como pueden observar ya nos detecta la computadora, el Motorola que está conectado, obviamente tenemos que tenerlo conectado a la computadora con el cable USB, ok, y aquí nos da distintas opciones, reparar el sistema Android, que no es nuestro caso porque el sistema está Correcto, nos da la opción de borrar con un clic lo que viene siendo el caché del sistema, eh, nos da la opción de entrar en el modo recuperación, salir del modo recuperación, ok, y también nos da la opción de entrar en el modo download. La manera más rápida eh, que podemos utilizar para salir del modo seguro es entrando en el modo fastboot, con un clic, simplemente le damos un clic, esperamos a que el teléfono se reinicie. Ahí como pueden observar ya aparece una pantalla diferente Y aquí nos indica el programa que lo que viene siendo el modo fastboot se ha activado correctamente ¿ok? Este es el modo fastboot del Motorola Nosotros simplemente tenemos que salir del modo fastboot No nos compliquemos la vida Aquí directamente con Reboot for Android nos da la opción de salir del modo fastboot ¿ok? Simplemente le damos allí y automáticamente el dispositivo se va a reiniciar nuevamente Va a salir del modo fastboot Pero al mismo tiempo eh, va a salir en este caso del modo seguro Ya es cuestión de que simplemente esperemos a que el teléfono se reinicie Y aquí como pueden observar ya tenemos el Motorola activo sin ningún problema. Podemos colocar la contraseña. Y ahí como pueden observar todas las funciones quedan activas porque ya hemos salido del modo fastboot pero también hemos salido del modo eh, seguro. Ya hemos salido de ambos modos y ya bueno ya podemos utilizar nuestro Motorola sin ningún problema